Arrancamos el 2023 con Comunidad Primera Reunión, así que hoy, hoy vamos a tener un, un invitado de lujo. Eh, pero bueno, más que nada antes de, de, de arrancar y de empezar con la entrevista, nada, este año el foco que Primera Reunión va a tomar va a estar más enfocado quizás en qué pasa después de la Primera Reunión, ¿no? de generar esa Primera Reunión, cómo convertimos esa Primera Reunión a, a, a revenue. Entonces, eh, si bien el proceso de generación de reuniones es importante, a veces eh, lo que veo muchas empresas es que, se hace muy buena generación desde reuniones, pero queda vacío cuando después eh, es, esas tasas de conversión a, a venta terminan siendo bajas, ¿no? Entonces, para que todo brille, para que tengamos costos de adquisición bajo, nos falta ahora este año, vamos a, darle, vamos a seguir hablando de generación de reuniones, pero también de cómo convertir, cómo crear procesos para poder convertir reuniones a venta. Así que, sin más, hoy tengo del otro lado a bus Alexander Jónica, Hon ¿está bien así? ¿No? Está bien está bien eh, Bueno, él, eh, él es Chief Revenue Officer de Planifica Así que, bus eh, bienvenido, ¿listo para nuestra primera reunión? Eh, gracias, gracias por la invitación, Andrés, claro que sí Bueno, perfecto, bus Para ir arrancando y para que conozcamos eh, Me gustaría saber, eh, bueno, qué es lo que haces en, en Planifica Y qué hace la empresa, digamos, ¿no? Vale, vale, cómo no bueno, te comento un poco, Planifica es una consultora profesional de optimización de logística ¿bien? Uh -huh. que eh, brinda soluciones tecnológicas. ¿bien? O sea, eh, tenemos soluciones que comercializamos tanto propias, o sea, desarrolladas en in in-house, como de proveedores eh, terceros. ¿bien? Pero indiferentemente si son las de nosotros o, o de terceros, básicamente lo que estamos buscando es generar reducción de costo y aumento de nivel de, de servicio. Sí, eso es lo que vendemos al final, con diferentes soluciones. ¿no? Eh, soluciones tipo SaaS, estamos hablando. Y actualmente, bueno, Planifica está en eh, todos los países de la TAM, incluyendo Brasil. Uh -huh. Y también estamos en eh, Europa. ¿no? Estamos hablando uh -huh. de que eh, también en Europa, Italia, Portugal y España, hasta el momento. Tenemos más de 50 clientes donde bueno, se destacan los más grandes de, de la industria de, de alimentos y bebidas. Estamos hablando de Pexicola, Aquilmes, acá en la Argentina, eh, eh, grandes de, de, de la TAM como JTI, eh, que son eh, referentes, eh, repito, en eh, producción alim y alimentos y bebidas, ¿no? En Bien. Y ahí tu, tu rol es el de Chief Revenue Officer. Eh, al, aprovecho para preguntarte cómo está armado tu equipo, si, eh, qué, qué, qué áreas dependen de vos, cuántas personas. Si. Vale, vale, genial. Excelente pregunta. Bueno, sí si es cierto, yo estoy en Planifica como Chief Revenue Officer y yo cuando in, ingresé, digamos, en, en Planifica tenía dos grandes objetivos. Creo que los sigo teniendo porque son objetivos eh, que, que se mantienen. Eh, el primero es, es continuar... Y, y promover un, un proceso de expansión e internacionalización. Esto que te mencioné de estos países, eh, hace dos años, más o no menos cuando llegué, no, no era así. Y nos hemos venido expandiendo e internacionalizando. Ese es el primer objetivo que he venido cumpliendo y uno de los roles principales por los cual estoy. Y dos, es eh, migrar, hacer una reingeniería organizacional, porque planifica en una primera instancia. Era eh, una empresa que vendía Licencias que, que eran licencias perpetuas. Recordemos que el modelo SAS eh, no es un modelo eh, viejo, eh, no es un modelo nuevo, eh, pero tampoco es, es, tampoco es eh, lo suficientemente viejo como para tener todos eh, o, o que todos estén súper familiarizados con los términos que se utilizan en la SAS. ¿no? Entonces, qué pasaba con todas estas empresas y acá yo quiero hacer meter el primer bocado, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre ser un CRO de una SaaS que nació siendo SaaS mm. y ser un CRO de una SaaS que migró a ser una SaaS, o sea, una empresa que antes vendía licencias perpetuas, ¿sí? Como mm. mucho software que se vendían y ahora cambia a un modelo de ingresos recurrentes. Ahí hay una diferencia bastante notoria, meto un bocado solamente, por ejemplo, eh, en, mi, en mi caso, yo estoy, eh, digamos, para obtener clientes y para retener clientes. O sea, mi, mi trabajo empieza desde la, la generación de la primera reunión sí. hasta la renovación del cliente, hasta el conseguir un referido del cliente, hasta conseguir un excel del cliente. O sea, es, es, es un tramo bastante grande. Tengo un customer journey map. Ahora eh, lo podemos después mostrar más adelante. Pero uh -huh. lo cierto es que en ese proceso, fíjate, un bocado uh -huh. nada más, es cuando naces siendo SaaS, tienes un equipo de Customer Success ¿sí? que ya está orientado a la retención. Cliente. Uh -huh. sí. Cuando naces eh, y, y, y naces con este formato de licencias perpetuas, ¿qué, ¿qué era lo que normalmente se hacía? Bueno, el comercial iba, cerraba, cerraba un negocio, te vendía la licencia y se daba vuelta. Y eh, probablemente con ese cliente no se iban a volver a contactar a menos que tuviese un problema. Entonces, el, el, ¿cuál era el formato de trabajo? Tenías un equipo de soporte en donde uh -huh. si tenías algún problema con el software, escribías y el soporte te daba respuesta de, de diferentes niveles, ¿no? Difer soporte de diferentes niveles, pero te daba respuesta. Era reactivo, ¿sí? Uh -huh. En su mayoría. En cambio importante a, a migrar a hacer una SaaS es que ya no puede ser reactivo. Tú tienes un equipo de Customer Success, en donde tienes tu, tu equipo de soporte, tu equipo de tu customer eh, manager, y tiene que proactivamente fijarse en temas como: ok, está bien, está bien que no, te, eh, que no tenga casos de, de problemas, pero es porque realmente está utilizando la herramienta. Porque, claro, antes teníamos la, esa percepción: no, no bueno, no, tiene caso, no tienes problemas con la herramienta, la herramienta es, es, es fenomenal. No, ahora ya no podemos decir eso. Eh, si, sino que ahora tenemos que asegurarnos de que el cliente está utilizando la herramienta. Y es uno de, de los cambios. Entonces, ese cambio eh, es, es un cambio que involucra recursos, eh, recursos humanos, formación, eh, mirada estratégica. ¿sí? Y cuando traes a estas personas, o sea, ¿cuál, la, ¿cuál es la solución? Vamos a, perdona la expresión, vamos a echarlos a todos y vamos a contratar gente que ya venga con esa intención. Eh, no fue el caso de, de planifica, no, no avalo eso tampoco, o sea, este, creo que puede ser una práctica uh -huh. en, en algunas empresas, en Planifica no. Eh, y entonces, eh, una de las responsabilidades, entonces, al comenzar en Planifica fue eso, para migrar a ese modelo, a ese modelo de, de, de ahora Customer Success en todas las áreas, que estamos todos orientados a la retención del cliente, ¿no? Y eso es un cambio importante o, o algo que vale la pena destacar desde el inicio. Uh -huh. Bien. Me encanta. Che, y antes de seguir profundizando en, en, en estrategia y todo, siempre la pregunta que hago a todos para conocerlos un poco eh, es: ¿qué, ¿qué fue lo primero que metiste en tu vida? Wow. Eh, bueno, eh, yo de muy pequeño vi un, un programa que me enganchó. Estoy hablando de tengo 14 años, más o menos. Estamos más mm -hmm. o menos en ese promedio. Y, y teníamos, por casualidad, por suerte. Eh, eh, mi papá contrató un servicio de cable, ¿no? cable uh -huh. internacional, y viste 700 canales, mil canales, ¿no? Y, y entre una de esas tantas que le estoy dando vuelta, llego a un programa que se, probablemente algunos conocerán que se llamaba The Apprentice de Donald uh -huh. Trump, ¿no? Eh, sí. Y bueno, punto aparte que era todo un show, ¿no? Era todo un eh, reality, eh, a mí me enganchó. Me, me, me, me enganchó a tal punto que eh, yo, luego de ver varios capítulos, yo salí a la calle, te lo juro, salí a la calle a, a vender. ¿Qué vendí? Vendí donas. Eh, uh -huh. Creo que eso tiene el mismo nombre en varios países. Sí, que sí, sí. como, eh, claro. que, que era lo más, lo más simple. No hice cosas como vender, no sé, limonada, eso no lo hice. Eh, pero, pero sí salí a vender donas sin ningún tipo de necesidad. Eh. Era porque quería... Eh, o oh, necesidad económica. Ne quería esa, esa, eh, esa experiencia y, y me recuerdo que lo primero que hice fue eso, vender donas y después tuve muchísimos más. Eh, salía a vender, salía a vender en, en, en diferentes grupos, hacía safari, como le dicen, ¿no? Boss trapping hice muchísimo trapping de joven, uh -huh. eh, Hacía, en serio, este, eh, supe lo que era trapping todo hablando, de 15 años. Y me juntaba con amigos y le decía, bueno, mira, vamos todos. Tenemos eh, mil bolívares, o cien bolívares, lo que, eh, esa es la, la moneda de UCI de Venezuela, eh, y en ese momento estaba allá, y decía, bueno, vamos a ver quién lo multiplica y por cuánto más dentro de una semana, ¿no? eh, y salían todos a vender y, y me encantaba, me encantaban claro. las cosas que, que uh -huh. se podían hacer. ¿no? Así que, eh, respondiendo a la pregunta, Dona. <ríe> Qué yo aprovecho para vender un bocado que Yo siempre cuento que la primera cosa que vendí Era en la casa de veraneo de mi abuela Pero después tuve otra experiencia en el, Que me hizo acordar en el colegio Había una materia que era administración Y el trabajo práctico era armarte tu empresa Y todos ¿viste? se hacían lo de las velas Viste, y nadie vendía nada Y nosotros con mis compañeros dijimos Hagamos galletitas de limón Y las empezamos a vender en el recreo del colegio Y entonces llegaba, llegábamos Y funcionaba entonces llegábamos a mi casa, terminamos del colegio, íbamos a mi casa, prendíamos el horno y nos poníamos galletitas, hasta que en un momento que era la directora del colegio y nos dijo, no chicos, no pueden vender más, <risa> Tipo no sé si es porque quería que estudiemos o porque estábamos haciendo competencia al, al bufete del colegio, pero, pero bueno, ah, eso fue como un bueno, traído que me hizo acordar que, que nací con un grupo que te potenciaba, está, está muy bueno. Pero bueno, eso te, te muestra un poco la pasta, ¿viste? como Esas cosas abiertas me encantan porque te, te muestran un poco la, la pasta de cada uno. Che, eh, bueno, vamos, sí, entonces, a, a la estrategia. Con, contame cómo están adquiriendo los clientes y cómo los están convirtiendo a, a, a esos leads a clientes, digamos, ¿no? ¿Cómo se puso a vale. ustedes? <risas> vale, vale. Eh, ¿Te parece? O sea, ¿vamos compartiendo pantalla ahora, dale, sí? ¿o, sí o, dale. O? Dale, mientras Dale. los que escuchan, les, les vamos a describir un poquito. Si después lo no quieren ver en YouTube, van a ver la presentación. Y vamos a, a darle la mayor descripción posible. Sí, vale, vale. Bueno, un poco lo que estaba comentando anteriormente. Y acá, bueno, el Customer Journey Map, ¿no? Ahí yo me. Trabajamos en base a esto: conseguir clientes y retener clientes. Conseguir clientes para los que no están. Eh, procedo a describir, ¿no? Lo que tenemos acá. Tenemos, estamos al frente de un funnel. El funnel tiene seis etapas. Las primeras uh -huh. tres son para conseguir clientes, las siguientes tres son para retener clientes, y básicamente las primeras tres son awareness, qualify uh -huh. y oportunidades. Eso uh -huh. está bastante, lo conocemos bastante, lo hemos visto un montón, ¿cierto? Y el a famoso, su vez... El famoso monio de, de winning by design. Exact, exactamente, y después Perfecto. tenemos los, los, los alcanzables, ¿no? Estos, uh -huh. estos medibles, prospectos, SQL, uh -huh. SQL y cierre, ¿no? Bien. Ahora bien, ¿qué, qué, ¿qué tenemos activo hoy en, en Planifica? Nosotros en la etapa de tenemos los canales regulares, canales que se dividen en inbound, outbound y pauta, ¿no? Uh -huh. Tenemos eh, canales particulares como webinars, eh, los canales de, de generación de list que tienen que ver con las redes sociales, LinkedIn, outbound eh, mailing también tenemos activos, o sea, tenemos eh, varios canales que, que, que nos generan esas primeras reuniones, ¿no? Eh, sí. ¿Sí? No, no, sí, sí, te, te escucho. Ah, eh, webinars también organizamos. Eh, siempre, bueno, en, en, en la pandemia tuvieron un hype bastante grande los webinars, creo que hoy eh, todavía siguen teniendo valor siempre y cuando consigas realmente dar con, con una buena, una, un, un buen propósito para eso, una buena segmentación, consigas dar con, con algo interesante y algo de valor que dar, siempre va a tener el podcast, esto que estamos haciendo. O sea, realmente eh, no, no, no ha muerto, a pesar de que hay muchos dicen que, que, que quizás sí lo está haciendo. Siempre y cuando tengas algo de valor que aportar, habrá gente que quiera escuchar, quiera formarse, porque esto es lo que, lo que estamos al día a día. ¿no? Uh -huh. Eso es para generar lo, los leads. Luego tenemos un equipo de SDRs, ¿no? que también ellos califican ¿sí? reuniones que, generan ellos y también califican reuniones que reciben de otros canales, ¿no? Los orgánicos también, consultas espontáneas de la, de la web, etc. Uh -huh. Bien. Y, y dentro de todo ese proceso, bueno, pasamos a eh, opportunities. Después yo te estoy pasando rápido. Si quieres que me detengan en algún lugar, uh -huh. pues, no, no. por favor, Andrés, pí, pídemelo. Y después tenemos la opportunity, eh, donde están los, los, los A.E., ¿no? Y, y allí, bueno, tenemos diferentes herramientas. Recordemos, nosotros, como lo dije al principio, nosotros manejamos eh, eh, enterprise, ¿sí? Uh -huh. o, o trabajamos con enterprise. ¿Qué uh -huh. significa esto? Que la verdad es que eh, no es tan... Eh, que pasa el siguiente, ¿no? Uh -huh. Sino que re realmente eh, hay, hay una estandarización del proceso, es cierto. Pero siempre que sea necesario acoplarse Hacer algo diferente y acercarse al cliente eh, de una mejor manera. Si es, ¿a, a, ¿A qué voy? Yo estoy acá, tengo mi equipo comercial en Argentina, pero si hay un cliente grande, eh, eh, referente en Perú, pues eh, hagan sus maletas y se van, o, ten, o hacemos alguna estrategia particular para algún cliente en particular. O sea, no, no, no tenemos, tenemos un proceso estándar, pero eso se puede, se puede llegar a, a, a romper dependiendo del caso. No. Está bueno, está bueno, me encanta eso. Sí. Bien, entonces, espera, entonces ahí lo, lo que contaste es que, bueno, tenés un modelo de enterprise, eh, que bueno, que hoy evidentemente necesita un, un, un high touch, como le dicen, o sea, un, mucha mucha interacción, no, no es como si vendieras a Pymes, que, que es esto, como decís vos, que pase el siguiente, si hasta después calificar a los Simba un, con un robot, como hacía yo, pero en este caso no, la verdad que por, por que se te pasa un robot y que sea una oportunidad de, no sé, 100 mil dólares al año, como que, tipo, este, nada, ahí necesitas este un poco más de, de, de, de humanos y de, y de criterio y de perfiles, me imagino, más calificados a la hora de, de vender. Sí, completamente, Andrés. De hecho, voy a ir pasando un poco porque quiero sí. meter algunos bocados, pero están en sí. otras filminas que vienen adelante, una, así sí. que eh, mejor que lo, me lo voy guiando. Dale. Eh, algo importante que, que, que quiero aclarar o quiero aportar es que también trabajamos con emociones. Ciertas emociones que hay que despertar de, en el cliente. Está bien, estamos en un mundo B2B, pero detrás del B2B hay personas, hay tomadores de decisiones que son personas. Hasta ahora, hasta ahora eh, eh, los tomadores de decisiones son personas, ¿no? Así que eh, tenemos eh, emociones que hay que levantar en cada una de estas etapas. En la primera etapa tenemos el ar, el, el, el, el Tengo un problema, que, Por qué es tan importante esto? Más adelante lo voy a explicar a, a detenimiento, pero todas las acciones que nosotros vamos a hacer en estas etapas deberían o deben buscar eh, eh, traer esta emoción al cliente en esta etapa, porque si no lo hace, si no se hace, probablemente eh, no esté 100% eh, preparado para pasar a la siguiente, sobre todo. O sea, yo en la primera etapa, lo que le toca hacer ver es que tiene un problema. Bien, con diferentes herramientas, con diferentes cosas que quiera ir a esa primera reunión porque sabe que tiene un problema y quiere resolverlo. En la etapa de Qualify tenemos, ajá, hay soluciones. Ese es el trabajo del SDR. Algo, y meto un bocado acá rápido: eh, a veces los SDR están empeñados en el, en el modelo de, de, de, de calificación, sea el BAN, o sea eh, cualquier otro. ¿no? Y, uh -huh. y están como eh, evitamos que caigan en, esa, eh, en ese robot de simplemente hacer preguntas y calificar, ¿no? sino que sepamos que del otro lado hay una persona que tiene incertidumbre, que ya se abrió y dijo cuál era su problema, pero todavía no le hemos dicho que se lo podemos resolver o que hay solución. ¿sí? Entonces, fíjate con la importancia. ¿Por qué esto es tan importante? Porque después vienen los no-show no uh -huh. después vienen los no show en oportunidades y dice ah pero por qué si era tan calificado bueno pero porque te dedicaste a preguntarle cosas sin antes sin antes hacerle ver que tenías la, la, la el, el, el digamos el problema ya resuelto con otras con otros casos y que sabes resolverlo sí entonces uh -huh. eh, ojo con eso después tenemos el wow que eh, que es esta es la solución eso es lo que que antes la aclaramos que tenemos, de que hay solución. Eso, eso es muy importante hacérselo ver. Ahora, cuando pasa a los comerciales, es la solución, la que yo vendo, evidentemente, ¿no? Ahí vamos a hacer comparativas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay, hay dependiendo, de, dependiendo de, lo, de los leads, hay personas que están ya acá en este punto. Eso claro. no lo vamos a negar. Ya personas que ya vienen sabiendo, comparando software ahí, entrando acá, allá, acá, allá, uh -huh. y pueden llegar acá. Pero fíjate que llegan ahí ya sabiendo eso. Y después tenemos los otros que no me quiero, eh, eh, digamos, desplayar tanto porque estamos hasta acá, hasta, hasta cierre, pero básicamente es eh, hacer ver que, que sirve y que, y que trabajo como prometieron, que no me vendieron algo que no, que no era. Eso sí. es muy importante. Ahorita vamos a hablar en, en ese tema de, de mejorar y optimizar el, el cierre, eh, no caer en, en te vendo, te hago, digo cualquier cosa con tal de vender, ¿no? Eso es, es, es, no, no, no se puede hacer, sobre todo porque tenemos un Customer Journey Map. Después, el otro lado yo lo tengo que retener, ¿no? Eh, después tenemos el ASOM, básicamente, que se consiga lo que, lo que vino a hacer ya una vez que está utilizando recurrentemente la herramienta. Y, por último, el OvalGuard, eh, necesito compartir esto, que le nazca a la persona. Igualmente, yo promuevo, ¿no? Mando un NPS mando una encuesta, uh -huh. de, pido referido, eh, voy, busco, tanteo, siempre, siempre de nuestra parte. Pero nosotros tenemos que buscar que esa emoción también nazca internamente, ¿no? Que, que ese cliente justamente diga, voy a compartir esto porque es muy bueno. Tal cual como estamos haciendo todo ahora con, con la inteligencia artificial, ¿no? De, de, uh, o sea, y, y todas las herramientas. Nos da, nos da gusto, probamos una herramienta, nos da tanto gusto que decimos, oye, Necesito sí. compartir esto, Andrés, necesito compartir esto porque está buenísimo, ¿no? Bueno, eso es lo que debería eh, siempre debe de buscar promover, ¿no? Bien. Bueno, está buenísimo. Ahí estás compartiendo un poco la, la visión que tienen ahí en el, en, en el área este, y, en, y en la empresa a nivel eh, revenue. Eh, contame, o bueno, no sé si, si lo que me ibas a contar ahora, además, enfocado al cierre, me ibas contado contar de un... Sí, de un, entonces... Justamente dicho eso, hay algunos retos, ¿no? Algunos retos dependiendo de estas etapas. Esto ya sí es, pasamos un poco, eh, esto ya sabemos que es teoría, ¿no? Ahora un poco a lo que hemos vivido en Planifica y lo que constantemente eh, nos estamos viendo. En la etapa awareness hay eh, un reto, el primer reto, hay muchas cosas, ¿no? Que, que, que hay que buscar, que hay que estar pero el, primer, el principal reto es la adaptabilidad, estoy hablando de la adaptabilidad a canales, sobre todo no, uh -huh. a, no, no tanto, hay nuevas herramientas, están haciendo nuevas herramientas constantemente, pero la adaptabilidad hacia canales y formas de comunicación, esa forma de generar la primera reunión, creo que uh -huh. constantemente estamos en cambio y eso es el principal reto que tenemos en Agüero, no me quiero eh, digamos, eh, eh, eh, profundizar allí, vamos a, vamos a pasar. En la etapa de oportunidades, este que en Qualify lo dejo, lo dejo vacío por ahora, en oportunidades hay, una, hay, una, hay un reto importante que es en el seguimiento y en la validación. Eh, seguimiento, los sistemas de seguimiento son importantes, tenemos que diseñar un funnel con diferentes touch points, ¿no? este, eh, que no se nos que estar siempre todos mine, eh, siempre mandar contenido de valor, no, ya, ya, ya eso creo que... Todos tenemos eh, ese criterio y lo sabemos de, de base, ¿no? Que hay que tener un sistema de seguimiento. Ahora, para ser para realmente un sistema de seguimiento efectivo, yo tengo que asegurar ¿no? que en cada punto eh, no esté retrocediendo. ¿sí? Uh -huh. No esté retrocediendo en el proceso de venta. Y, y en el momento en el que está eh, eh, ese, ese prospecto, no es lo mismo mandarle un... un una comparativa ¿no? de, de diferentes software y por qué el mío es mejor que, que A o que veo que C cuando ya están llamando eh, ya, ya una propuesta a cuando estoy antes de, de una primera llamada de discovery, ¿no? Entonces, son momentos en los que yo tengo que saber diseñar realmente un sistema de seguimiento y cuáles son lo, la, las cosas que yo le voy a aportar. No hacer seguimiento, creo que está más que claro, no hacer seguimiento de... Hola, ¿pudiste ver mi, la propuesta? O sea, cada, cada, cada punto tiene que agregar algo, no, no tiene que ser simplemente un recordatorio. ¿no? Y por el otro lado está la validación. La validación es importante en cualquier tipo de, de empresa. Nosotros, ya te digo, por suerte tenemos los más grandes de la industria, pero solamente ojo con eso, porque eh, los que tienen los, digamos, los que no tienen todavía los, los grandes, dice, bueno, ¿cómo le llego a los grandes? Pero veamos esto, cuando tienes los más grandes de la industria, primero cada vez se te hace más difícil porque están contados, ¿no? Básicamente, ¿no? Para, para seguir creciendo. Pero por otra parte también tú tienes que generar un sistema de avaliación para los chicos, porque un, uh -huh. gerente, un gerente que tiene una flota, ya, en este, ya hablando ya en términos de, de planifica, una flota de 10, 10 camiones, no, no se va a ver muy reflejado en el gerente de, de Coca-Cola que tiene 3.000, sí. de Brasil que tiene 3.500 camiones que gestionar, explico? Entonces, los sistemas de avaliación, ojo con eso, porque no, no por tener un testimonio, no por tener un caso de éxito, ya tienes un sistema de validación completo. Claro. Tú tienes que saber hacia, hacia quién se lo, está, lo estás adaptando y, y si realmente es efectivo por mercado, por tamaño y por sector. O sea, son, uh -huh. muy eh, muy solamente bien. por mencionar tres eh, digamos, eh, aspectos que ya te cambian eh, hacia dónde va orientado el sistema de aleación. Y después tenemos, tanto en Qualify como en Opportunity, tenemos los no show que uh -huh. es lo que hablamos ahora, esto es una, es una realidad, los no-shows siempre son, están presentes y hay que reducirlos. ¿Cómo se reducen? Como al, al anteriormente, un tema de tiempos, en primera instancia, eh, me acuerdo justamente hace un tiempo estaba trabajando con una SAS B2C uh -huh. y ellos agendaban de inteligencia artificial para mejorar campañas de Facebook ads. Y Ellos agendaban reuniones y tenían lapso, tenían unos shows de 54%, algo así, altísimo. Y, y nos ponemos a ver, nos ponemos a revisar. Bueno, fuimos y vimos, eh, se agendaban dos, dos, dos semanas, tres semanas, o sea, del el momento que se agendaba la reunión. A la, a la reunión eran, pasaban dos semanas, que son 14 días. Sí, claro. Era muchísimo, muchísimo tiempo. En ese tiempo puede pasar muchas cosas. Reducimos no. ¿Cómo? No, no, que, que total. De hecho, sí, me ha pasado que también con clientes que me decían, no, las, la reunión es agenda en dos semanas, y yo decía, en dos semanas ya contrataron al competidor y se fueron. O sea, es como, sí, sobre todo en inbound, si no tenés un sistema que puedas, máximo de tres días, este, es donde... Tienes un red flag, como se dice, una, una bandera roja de alerta, sí. Tal cual. Y en Planifica también lo vimos así. Entonces, tenemos disponibilidades cortas que no que, que promuevan, digamos, el agendamiento a corto plazo. Y por otra parte, eh, la necesidad. Lo que hablábamos anteriormente, lo que decía anteriormente. Yo tengo que asegurarle a la otra persona un valor de por qué asistir a la reunión. O sea, uh -huh. si, si esa persona agenda una reunión y todavía no, no ha quedado claro qué es lo que va a recibir, es, es probable que no esté tan animado para, para asistir, que lo ponga de segunda instancia, que cualquier cosa que pase, eventualidad, no entre a la reunión, ¿sí? Eh, bueno, así que, eh, avanzando, nada, esto es un poco de los retos principales, el onboarding eh, en onboarding en el show, en el contenido, el contenido hacia el cliente, que ya es cliente. Y los tiempos en expansión. Y después tenemos todo el proceso de reclutamiento, inducción, información, retención, que es uno de los principales retos. Bueno, pasando esto, estos son un poco los retos que, que hemos tenido. Hablando específicamente de medir y optimizar el funnel desde la, primer, desde la primera reunión, desde de la reunión al cierre, es el mismo principio, Andrés, el mismo principio que uno puede aplicar para medir y optimizar la generación de reuniones, vas y lo aplicas a oportunidades. ¿Cuál es ese mismo principio? Oh, eh, atomizar los procesos. Esa es eh, la clave número uno que a todos los que estén escuchando sí. o, o viendo, les digo, para poder medir de mejor manera y optimizar un funnel, sea cual sea la sección, el stage o a lo que nos estemos hablando, la clave es atomizar. Y en esa atomización, eso tenemos nada. En la parte de oportunidad, al menos en Planifica, tenemos cuatro stages. En este momento, cuando llegué, teníamos más, lo hemos venido simplificando. Y tenemos Discovery, Proposal, Proof y negocio uh -huh. Básicamente tenemos, eh, no, no, no pude compartirles la, la captura del, del Salesforce, pero para eh, pero uh -huh. no hagan problemas, no, ¿cómo medimos y optimizamos uh -huh. en Planifica eh, el funnel comercial? Es muy simple, tenemos... Eh, este CRM con el que nos manejamos y eh, allí tenemos indicadores, ¿no? Y para que se hagan una idea es más o menos similar a esto. Tenemos dashboard, ¿no? En donde podemos filtrar por tiempo, con ejecutivo eh, de cuentas, ¿no? Mercados y soluciones, ¿no? Bien. Tengo esos cuatro filtros. Y a su vez tengo los stages, ¿bien? ¿bien? Ahora bien, ¿qué, ¿qué data tengo allí, no? Porque obviamente puedo tener todas las oportunidades escritas lineales, ¿no? Pero como estamos en etapas, lo que voy a, a, a buscar en ese dashboard son números, ¿no? Uh -huh. Por un lado, lo que, está, lo que es acumulable, lo que es acumulado, que es el porcentaje de pase acumulado, estoy, estoy hablando histórico, por cada etapa, y el uh -huh. tiempo de pase promedio por cada etapa. Cuando uh -huh. queremos justamente, sí, cuando queremos justamente medir y optimizar, no puedo medir y optimizar un proceso completo.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 desde que hay una reunión, que es donde se declara el SQL, hasta que se cierra la propuesta, es un agujero negro, donde nadie sabe qué pasa, entonces vos decís, bueno, dividamos en estas cuatro subetapas que son, una vez que se genera la reunión tenemos descubrimiento, después tenemos propuesta, después prueba y negociación, ¿no? ¿Cómo? Mi pregunta es, y después, bueno, obviamente, hay que medir, vamos a contar un poco más estas métricas de, de, de cada etapa, pero algo que me, me interesa saber es, ¿cómo medís, o sea, si ¿sí hay un criterio objetivo para pasar de descubrimiento a propuesta, O sea, ¿cuál es el... Eh, qué tiene que pasar para que se pase a cada etapa? ¿Sí, si es algo que depende del vendedor o es algo que, que, este, que decís, no sé, no, la propuesta, si no mandaste este PDF o este coso, no estás en propuesta, digamos. Sí, sí, sí totalmente. Y, y, y aclaro, en Planifica tenemos estas cuatro. Pero para el que esté viendo o el que esté escuchando, quiero decirte que no tienes por qué aplicar este funnel en tu empresa o en tu proceso comercial, ¿OK? Los procesos comerciales tienen que ser lo más eh, eh, orientados a la simpleza de tu servicio, ¿OK? O sea, tú tienes que ver justamente a través de la práctica, ver qué cuáles son los, más, los pasos más rápidos para, para llegar a, a, a tu optimizar. Entonces, y en, y en ese proceso, eh, bueno, sí, tenemos, tenemos etapas, tenemos eh, algunos eh, números. Sobre todo, como tú lo acabas de decir, tiene que haber algo eh, que marque la entrada de una etapa a otra. No puede ser criterio comercial. Eso está claro desde el inicio. ¿okay? Tiene que ser, envíe una propuesta comercial, listo, estoy en proposal. ¿no? Estoy, eh, eh, eh, hice, eh, eh, entró en fase de negociación con los abogados. Recordemos, estamos trabajando en enterprise, hay demasiado eh, demasiada burocracia eh, en, en este tipo de empresa en donde pasa en, por muchos departamentos el tema legal es increíblemente se hacen a veces increíblemente largo hemos tenido contratos que para firmarse pasan 56 días 58 días solamente para firmar después que después que ya el, el, el, los tomadores de decisión y después que y es que los usuarios estaban de acuerdo entonces Uh -huh. eh, a ver, dependiendo de tu, del servicio que vendas, va a ser tu, tu fan. Pero lo primero es establecer puntos claros de alcanzables. Eso, Andrés, de, de entrada coincido y tiene que hacer. Y por otra parte, bueno, tener estos números de pase acumulado, tiempo pase promedio. Después yo acá puedo filtrar, repito, nosotros filtramos por comercial, por mercado, por solución, las que estamos vendiendo, y vamos, ay, perdón, y vamos viendo la cantidad acumulada, ¿Cuántas, cuántas oportunidades tiene ese comercial en esa etapa, cuánto es el tiempo promedio que se está tardando en esas, esas, esas oportunidades allí, y cuál es el pase en particular, o sea, ese comercial, cuánto pasa entre etapas. El porcentaje de pases son bastante, es bastante sencillo de calcular, es el número de, de, de oportunidades que se quedaron, más las que pasaron, entre las que pasaron. Sí, o sea, puede, puede parecer medio, un trabalenguo, pero es bastante sencillo. O sea, tú para saber ese número de pases, es bastante sencillo con esa fórmula. Y por último, pero no menos importante, la cantidad de touch que tienes, esto es ya semanal, esto es ya semanal. Para hacer el seguimiento de todas las oportunidades, yo te recomiendo siempre, como todo como tu equipo comercial, tener... Una, una claridad, tener una reunión semanal, esto está más que claro, ¿no? Eh, que hay que tenerla, en donde puedas determinar con tus comerciales cuáles son las actividades que se van a hacer esta semana con cada una de las cuentas. Esta semana vale. me tengo que hacer esto, esta semana tengo que mandarle esta, esta propuesta, esta semana tengo que mandarle este, esta comparativa, esta semana tengo que hacer esta reunión. O sea, eh, toques, toques y toques para que no se vaya enfriando. Al final, una oportunidad que se enfría es por eso. Porque no tiene eh, un toque recurrente, porque solamente tuve un contacto dentro de la empresa, pero bueno, son otras prácticas, ¿no? Eh, claro. Poder identificar varios stakeholders desde el inicio, no, desde cuando, no ya cuando se comienza el proyecto, sino antes, en, desde la primera reunión. A, así me haya asistido una persona, preguntar, ¿no? Eh, ver eh, eh, quién más está en el equipo. ¿no? Uh -huh. Eso creo que también es parte de, de, de las buenas prácticas que se tienen que hacer en la parte comercial y, y estar siempre atentos a los touch. Eso es, uh -huh. a grandes rasgos, algo que podemos hacer. Ahora bien, con respecto a una herramienta, quiero, quiero traer, a Andrés, para toda uh -huh. la comunidad, primera reunión ¿no? y los que están viendo y los que están escuchando, una, una herramienta que se que pueden aplicar ahora, ¿sí? ahora con sus equipos uh -huh. comerciales, eh, pueden llevárselo y, y, puede, y pueden aplicarlo a ver qué, eh, qué tan efectivo están siendo. En un proceso comercial, al final es una batalla de percepciones. Okay. Una batalla de percepciones entre un cliente que puede o no saber en qué situación está, ¿bien? y un comercial, digamos, un, o un representante, que le quiera hacer ver que está en una situación y que debe estar en otra, en una situación final, porque está porque eh, de mantenerse en esa situación inicial se van a agravar los problemas, va a tener, eh, digamos, repercusiones, etc. Entonces, en ese proceso, un, un buen proceso de venta es aquel que cambia la percepción del otro y que te dice, bueno, ¿qué tienes para vender? Uh -huh. Eso, esto es una opinión eh, que, que trato de compartir porque el, el, el traer de, de, de frente el servicio o el producto, no es la mejor manera, ¿bien? porque yo al final, siempre hemos visto el ejemplo del de, de, de que está en la isla y quiere ir a, a tierra firme, ¿no? de esa venta por GAP, y, uh -huh. y al final la persona si realmente entiende la necesidad de ir a tierra firme, le da igual si va en una balsa, si va en un crucero, porque entendió que necesita ir a tierra firme, entonces uh -huh. en ese proceso de percepciones hay cuatro, formas, cuatro elementos, cuatro elementos en los que los comerciales tienen que trabajar, y para los que están escuchando, básicamente son dos elementos arriba. Eh, veamos, imaginemos una fórmula, ¿no? Entonces tenemos dos elementos arriba y dos elementos abajo. El primer elemento es qué tan necesaria es la solución. El segundo elemento arriba es probabilidad de alcanzar lo prometido. Y los dos elementos que están abajo es cuánto tiempo nos va a llevar y cuánto esfuerzo o recursos nos va a llevar. Todo eso está englobado en el valor. Que yo le estoy buscando dar al cliente con mi servicio, ¿bien? con mi software. ¿Cuál es el punto acá? Vale, ¿cuál es el punto acá? El punto para poder aplicar esta fórmula es, de entrada, ya asegurarse de que la persona entendió que tiene un problema. Bien, no puedo aplicar esta fórmula si la persona no ha, todavía no ha reconocido que tiene un problema. Y eso no es que simplemente vaya a una reunión y te diga, sí, estoy entregando a destiempo. No, tienes que ser incisivo, tienes que realmente, como comercial en tu proceso, tienes que eh, seguir dándole en más, eh, meter el dedo, como decimos nosotros, para eh, más, sacar a la luz más problemas que pueden eh, venir de no solucionar este, este inconveniente al, al, al, eh, de manera pronta. ¿no? En fin, por defecto, por defecto, cada uno de estos elementos, los elementos de arriba, empiezan en uno. Estamos hablando de la escala del 1 al 10. Uh -huh. Por defecto, arriba está, van en 1 y abajo, por defecto, están en 10. ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo de un buen proceso comercial? Llevar los elementos que están arriba hacia eh, el 10. Ya voy a explicar por qué no es óptimo 10. Y llevar los que están abajo a 1. También no es óptimo 1. Eh, vamos a ir, si quieres, vamos, no sé cómo estamos de tiempo pero vamos, vamos, sí, sí. me encanta esto vale bien son cuatro elementos entonces el primero ¿qué tan necesaria es la solución de default las personas entran en uno yo tengo que como comercial tengo que centrarme de que todas las personas que entran así ya haya pasado por un día así ya se haya abierto y haya dicho que tiene un problema esa persona no percibe que es necesaria una solución ¿Okay? uh -huh. no la tiene de prioridad no la tiene top mal sí entonces yo uh -huh. tengo que hacer todo lo necesario para que esa persona entienda de que es necesario solucionar ese problema. Entonces, yo voy, toco, le pregunto las repercusiones, ¿no? las implicancias, este, este, este formato me, me encanta. Eh, eh, eh. Es un poco el spin, he escuchado uh -huh. de método, eh, que está buenísimo, y, y, y es justamente esto, ¿no? Es meter, meter, meter, meter, hacer preguntas, hacer preguntas, hasta que la persona diga, sí, de verdad que lo necesito, lo necesito. Uh -huh. y, y subamos lo más pro, lo más lo, lo más que podamos, este, este primer elemento. Después viene el segundo, que es probabilidad de alcanzar lo prometido. Quizás la persona te dice, sí, lo necesito, pero todavía lo ve lejos, lo ve lejos, lo ve inalcanzable. ¿Sí? Ahí es donde yo entro con casos de éxito, testimonios, uh -huh. le digo, y por eso es tan importante, cuando decía al principio el sistema de avaliación, sistema de avaliación acotado a la persona que me está escuchando. No es, eh, porque yo. Repito, yo tengo una pyme al frente que tiene 10 camiones y yo no lo voy a mandar un caso de éxito de Coca-Cola. Porque va a decir, está bien, le funcionó a ellos, pero a mí, ¿no? Eh, eh, eh, y a mi realidad, a mis problemas, eh, ¿qué tienes? no Entonces, eh, ojo porque en probabilidad de alcanzar lo prometido, tenemos que ser bien incisivos, o sea, bien específicos con el, el, el perfil de esa persona que nos está, eh, que tenemos al frente, ¿no? Y por y abajo... Tenemos cuánto tiempo nos llevará y cuántos recursos nos cuesta. Es muy simple. OK, ya yo, ya yo le hice ver a la persona, a la otra persona que necesita solución. Bien. Uh -huh. check. Le uh -huh. hice ver que es posible. ¿Por qué? Porque le mostré y le dije, mira, a Pedrito, que, que tiene la misma operación que tú, que tiene el mismo tamaño, que tiene los mismos problemas, yo le logré logramos solucionar y mira este caso de éxito. ¿no? Uh -huh. Pero abajo, abajo, empieza ahora otras preguntas que es, bueno, está bien. ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Cuánto esfuerzo nos va a llevar? Y esto es muy importante porque las comparativas, no sé, el cuánto tiempo nos va a llevar es un argumento que yo no tengo que trabajar con comparativas. Uh -huh. ¿Bien? Yo tengo que ir diciendo, bueno, esto te va a llevar seis meses, lo que tenga que llevar, aquí es muy importante y por eso les digo, eh, lo óptimo no es llevarlo a uno y lo de arriba a diez, ¿no? ¿Por qué? Nosotros trabajamos en enterprise, pero indiferentemente si trabajamos en enterprise o no, yo quiero que es cuando que entendamos que las personas no son eh, eh, tontas, ¿sí? o sea, no somos tontas. Entonces, en procesos de compra, yo veo que hay veces que hay gente que quiere vender un software o quiere vender alguna, algún servicio y, y lo hacen ver como si todo ni te va a costar tiempo ni te va a costar dinero y todo va a ser color de rosa. Y quizás eso es una trampa en la que cae mucho, mucho dueño de negocio, porque dice, oye, ¿verdad que mi, mi producto, mi solución es increíble? Y, y transmiten eso en la reunión. Y eso realmente lo que hace es restar, porque detrás yo tengo un comprador que es un comprador racional, ¿no? No es una uh -huh. compra impulsiva no es una compra para él, es una compra para su empresa. Y, y ese comprador quiere tomar la mejor decisión, una, una decisión racional. Y si yo le digo, y si yo lo llevo a 10 puntos es necesario, a 10 puntos de probabilidad de alcanzar lo prometido, que no le va a costar tiempo y que no le va a costar esfuerzo, eso lo que va a crear es una alarma. Uh -huh. sí. Yo tengo que de entrada manejar estos elementos, llevarlos a una, a una mejor posición, pero nunca eh, eh, pintar todo como si fuera eh, una, un milagro ¿no? o, o algo uh -huh. que, que sea súper eh, eh, increíble, ¿no? A pesar de que sepa que tengo, todos tenemos que tener cariño y, y, y confianza en lo que vendemos, ¿no? pero no caigamos en ese error. Bueno, lo cierto es esto, que multiplicando estos elementos y dividiéndolos luego te da un porcentaje. Ese porcentaje de entrada es lo que eventualmente tienes de probabilidad de cerrar. Esto, esta fórmula funciona y realmente te, te, te, te sorprendería porque... Eh, funciona muy efectivo y te da una noción muy clara de qué, es lo que, eh, de qué es lo que tienes que trabajar. Entonces, como decía, yo quiero a toda tu comunidad transmitir este, esta fórmula, este, esta herramienta y quisiera compartir alguna, digamos, algo que puedan hacer ahora eh, uh -huh. al finalizar de, de escuchar este podcast con su equipo comercial. Mira, uh -huh. revisar las grabaciones... Importante, sabemos que todos lo, lo tenemos que hacer, lo hemos hecho, ¿no? A pesar de que lleva tiempo y esfuerzo, lo, lo hacemos. Eh, pero así como revisar las, las grabaciones, también puedes hacer un playroll ¿no? O utilizar un software de análisis como SAMU, ¿no? Uh -huh. Que también está buenísimo, SAMU AI, en donde tú puedas analizar las reuniones comerciales. Ahora bien, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, justamente la pregunta que te vas a... Hacer con tu equipo comercial, bien sea escuchando las grabaciones, bien sea haciendo el play, o bien sea utilizando un software potente como el SAM, es trabajar sobre estos elementos. Realmente, ¿cuántas veces escuché al comercial en la llamada? Vamos a volver a la, a la, a la fórmula, ¿no? ¿Cuántas veces escuché al comercial en la llamada hablando de que era probable alcanzar? ¿Cuántas veces escuché hablar de que eh, eh, podía Obviamente hay, hay palabras clave ¿no? dependiendo del servicio, pero cuántas veces sí. escuché diciendo reducción de costos, cuántas veces escuché kilómetros reducidos, cuántas veces escuché entregas a tiempo. ¿No? Entonces son puntos que cada, cada servicio puede tener eh, diferente, pero responden a cualquiera de estos, a, tienen que responder a uno de estos cuatro elementos, a cuánto esfuerzo sí. sí. le va a llevar, cuánto tiempo, si es necesario o si es probable alcanzarlo. No, incluso analizar si lo, si lo dijo el comercial o lo dijo el cliente, ¿no? Porque cuando el cliente lo está diciendo es que, es que lo asume y lo, lo, te da una pista más de que, de que está más cerca de creer que, que es menos esfuerzo o más probabilidad de éxito, por ejemplo. Exactamente. Entonces, tienes una herramienta como usamos, tienes una, la posibilidad de analizar, de, de copilar, porque, vamos a ser honestos, eh, revisar grabaciones es una tarea eh, bastante tediosa, eh, por momentos eh, uno adelanta, ¿no? Y, y hace estos saltos, ¿no? Este, ¿no? No la termina de ver todo. Es, es, no es, es una, un, algo que nos guste a todos. Entonces, utilizar un software como esto que te copila y te dice todo lo que, lo que digamos, eh, lo, los puntos de la reunión con las palabras que utilizaron, quién fue el que habló, quién, quién lo dijo, es eh, realmente es increíble porque, ya te digo, te va a decir, te va a poder solucionar. El si trabajan en estos elementos y hasta qué punto se consiguen desplazar porque quizás yo veo que tímidamente se habló de, del tiempo que le llevaba no pero no hizo hincapié el comercial ¿no? y, y del otro lado no, no quedó claro que el tiempo era eh, eh, digamos eh, poco en comparativa a eh, digamos el tiempo que le, le tendría que llevar con otra solución o eh, el tiempo que te ahorraría no eh, utilizando comparativas. ¿no? Entonces, quiero que, que, digamos, para tu audiencia y para, eh, eh, para todas las personas que puedan estar viendo este video, que tengan un equipo comercial o que estén por, uh -huh. por, por tenerlo, bueno, estas prácticas son muy importantes, revisar las grabaciones, placerlo con tu comercial, utilizar un software análisis, pero sobre todo hacerse estas dos preguntas. Están trabajando sobre estos elementos los comerciales. Realmente, y si, y si lo estás haciendo tú también, ¿no? Verte allí y, y decir, estamos trabajando sobre estos este elementos, y hasta qué puntajes consiguen desplazar. Ya te digo, todos comenzamos en 1, 1, 10, 10. ¿Hasta dónde logramos desplazar? Bueno, me encantó, Gus, la, la, la, la charla. O sea, como para resumir, o sea, digamos, dentro del proceso comercial que hemos marcado, está la parte oportunidades, que es clave, dividir en estas etapas, y después a la hora de mandar eh, las propuestas, este sistema que donde, donde vos empujás más es la necesidad del cliente, o sea, que hay una necesidad, que hay un problema que, que, que podemos resolver, que es muy probable que resolvamos, eh, contra el esfuerzo, ir bajando el esfuerzo, eh, no, no, no a uno, pero, pero bueno, y eh, tener una herramienta de análisis, o sea, validar, contrastar esto por ahí con una herramienta de análisis para saber si porque muchas cuestiones en comercial terminan siendo declarativas, entonces, bueno, para ver si, si lo de declarativo está siguiendo algún criterio, o sea, tratamos de que todo sea objetivo, ¿no? Pero estas cuestiones a veces terminan siendo declarativas, y bueno, lo que buscaste es que, que alguna herramienta este, a la larga te pueda, eh, con inteligencia artificial, etcétera te pueda ir eh, dando su punto de vista eh, en base a lo que escucho de la llamada. Así es, Andrés, detrás de todo proceso comercial... Repito, no deja de ser un proceso de, de una batalla de percepciones, pero sí hay medibles. No por ser percepciones de una contra otra, no deja, no deja de tener medibles, deja de tener puntos en los que puedes medir y optimizar. Entonces, justamente esta, esta fórmula eh, ya te está dando puntajes, digamos, y, y, y, y bien claro en donde eh, tú puedes hacer hincapié para, para poder empezar a, a optimizar eh, numéricamente. ¿no? Sí. No, sí, y ayuda a poner el foco, porque también muchas veces es eso, cuando te hace un equipo comercial, eh, pueden tener muchas interacciones, pero vos querés que el foco de las interacciones vaya ahí, vaya, Che, si vos haces una interacción y no va a tocar en alguno de estos cuatro puntos, es posible que no sea una interacción que agregue valor a, a, a, o ayude a acelerar el cierre de la venta o a, o a que se produzca. Exactamente, esta, esta fórmula sí es cierto que se puede utilizar a la llamada, pero eh, realmente es para todo el proceso comercial. Claro. De hecho, tengo, te, eh, se nos queda corto, digamos, el tiempo, ¿no? Pero eh, tengo una, una estructura de que tiene que llevar una propuesta comercial y es muy similar a estas cosas, igual llevan otras cosas, ¿no? Pero eh, eh, en esencia también tiene que llevar. Eh, su, su apartado de eh, por qué es tan necesario, casos de éxito, quién lo logró, cuánto tiempo lleva, cuál es el esfuerzo que le lleva a ambas partes. O sea, justamente eh, un poco de esta fórmula se aplica en todo el proceso comercial. Bueno, Gus, para, para ir cerrando, te hago una última pregunta que es eh, si hay algo que... Hayas, que, que hayas aprendido en toda esta carrera que le dijeras a, a Gus cuando empezó que dijiste, che, metele foco en esto, o ¿Qué, qué, qué, qué, qué consejo te das a vos mismo de cuando empezaste bien, bien eh, perdón, cuando comencé como en, en ese niño de 14 o, o no, cuando no, o... No, empecé tu, tu carrera comercial por ahí, cuando empezaste a hacer tus primeros ya más profesionalmente hablando digamos, sí, sí. vale, sí. vale eh, ¿qué le diría? bueno que, que escuche, que escuche de la mejor manera, ¿no? eh, que sepa eh, separar ¿no? uh -huh. entre eh, lo que yo estoy vendiendo ¿no? uh -huh. y eh, la, la necesidad de, de, del cliente. Hay un libro bastante que me hubiese gustado justamente leerlo desde el inicio, El Camino del Lobo, del Lobo Jordan Belfort, eh, tiene su, sus detractores, tiene su... Eh, sus promotor, pero en líneas generales creo que eh, esa, esa secuencia de, de entender de que todo en la vida es una venta, no porque yo simplemente eh, ahora esté en un equipo comercial o ahora haga SRO, es que estoy vendiendo, y, y todos vendemos a diario en nuestras vidas y, y en ese proceso de venta lo más importante es, en todo proceso, escuchar al otro, saber y ponerse en los zapatos del otro, entender qué es lo que está, eh, qué es lo que lo motiva y ahí ya tú vas a poder tener puertas abiertas para vender una idea, vender un ser intangible, vender algo en, en, en la vida, ¿no? Y rodearse. Es otra cosa. Si quieres eh, aprender a, a ladrar, tienes que juntarte con los que, con los que ladren, ¿no? O, o, o viceversa, uh -huh. o, o cualquier sea el caso, ¿no? Eh, uh -huh. Si quieres ser un, un profesional en un área en específico, en el área de venta, o en el área de marketing, o en el área, o en cualquier área profesional, júntate con personas y rodéate de personas que sean referentes, que sean de ejemplo, porque tarde o temprano van a, vas, a, vas a poder eh, siempre aprender, ¿no? Bueno, bueno ya lo conocieron, Gus Jónica Chief Revenue Officer de Planifica. Gus, eh, muchas gracias por esta primera reunión. Gracias a ti, Andrés.